Hace días me atreví a dar mi versión de la paella valenciana y hoy, como buen asturiano, voy a tunear un arroz con leche. <risa> la receta de un auténtico arroz con leche asturiano tiene seis ingredientes. Arroz, azúcar, canela en rama, piel de limón, leche y Esos son los seis ingredientes que dicen que lleva la receta de auténtico arroz con leche asturiano. Y luego hay alguna variación, pero estos son los básicos. Yo lo que voy a hacer es utilizar los ingredientes que llevaría una receta original, pero no solo los voy a tunear, sino lo que voy a tunear también es la preparación, que es lo más importante. Normalmente cocinar un arroz con leche nos llevaría más o menos unas tres horas que voy a conseguir hacer el mismo resultado, pero en 15 minutos. Primero le echo una medida de arroz, dos ramas de canela, la peladura de medio limón, solo la parte amarilla, procura no quitarlo blanco, y ahora le vas a poner la misma cantidad de arroz, pero de agua. Enciendes el fuego, le pones una pizca de sal y lo dejas servir. Esto lo que va a hacer es que el arroz se rompa y agarre mejor la leche. Ya has roto el elbor y ves que empieza a estar como cremoso. Es el momento donde entra la leche. De momento todavía estamos en ingredientes tradicionales. Le vas a poner dos partes de leche y vamos ya con el primer ingrediente hereje, la nata. ¿Y por qué nata? Pues por una cosa muy sencilla. La leche antes tenía grasa, ahora la leche es de mentira. Entonces tienes que añadirle chicha, una parte de nata. Siguiente ingrediente hereje las hojas de lima kafir. ¿Y por qué esto? No es por azar, es porque en realidad los asturianos no tenemos la exclusiva del arroz con leche. En muchas partes del mundo y en muchos lugares le ponen cosas muy diferentes y en Asia lo hacen con lima kafir, que está bestial. Cierras la olla y ahora solo tienes que esperar 5 minutos a partir de que este pitorrito suba para arriba. Ya lo has cocinado durante 5 minutos Ahora apaga el fuego y déjalo reposando otros 5 minutos más. Han pasado también esos 5 o 7 minutos de reposo. Abre la válvula, deja que salga todo el vapor. Abres. <risa> y tienes un arroz con leche que no tiene nada que envidiar. Mira la textura. Es perfecta. El arroz está cocinado está súper cremoso y es ahora cuando siguen entrando ingredientes el primero que es de los tradicionales el anís ponle un chorro ojo no te pases y remueves otra vez y ahora tienes tres maneras de endulzarlo la tradicional que es la más heavy con azúcar blanca la menos mala que es con azúcar moreno con azúcar de caña y la que sería más saludable con miel eso lo dejo en tu mano. Yo voy a hacerlo para que no se me tiren encima los talibanes con azúcar blanca. En esto sí que la cantidad tienes que ir probando hasta que consigues el dulzor que realmente quieres. Nueves. Nuevas. ¡Wah! Esta de la hostia. Ya lo tienes con todo el azúcar que necesitas y fíjate lo cremoso que está. Y ahora sí esto es muy tradicional, para poder quemarlo, tienes que enfriarlo muy bien. Así que póntelo en un plato. Ya está frío y si te fijas se ha formado como una capita seca por encima que es lo que va a aguantar el azúcar para poder quemarlo. Si no tuviera esa capa, el azúcar se humedecería y sería imposible. <risa> 15 minutos para un arroz con leche casi tradicional, asturiano y perfecto. Mi receta express de auténtico arroz con leche asturiano, Asturias.